A cenizas fueron reducidos los aguares de una vivienda ubicada en el sector San Martín de este municipio de San Francisco de Macorís. El propietario ofrece los detalles de lo sucedido. Yo se hace dulce, me puse a hacer uno dulce ahí. Y cuando terminó el dulce, en esto de las. de las 6, de, de que me trae a las. de 6 de la tarde, salí para allá. Y me dieron a mí que la corriente estaba chipeando ahí. Yo no lo metro porque, porque. afuera estaba chipeando. Terminó el dulce y me lo echaron con mi cantina para ver si yo me buscaba algo. Y, y, y para allá a ver el país que fueron a, avisando que los bomberos están aquí, que un fuego. Digo, ¿qué fuego? Yo no tengo que ver con fuego. La casa tuya está quemando. Digo, ¿cómo que Yo estaba allá haciendo un negocio. Y, y para y acá cuando yo vine, y yo estaba me la media de después de me No, estaba la mujer ahí en el patio y yo he salido a vender. ¿El penitivo no, no, sabe fue lo que produce el fuego? La electricidad. Según las declaraciones, el incendio se originó por fallas eléctricas en el interior. No se registraron víctimas, solo pérdidas materiales. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.